autor reconocido de la literatura entrerriana, nacido en la ciudad de Villahuay, lugar donde reside y donde además de ser escritor, es editor de una interesante colección de autores sobre la región de Villaguay. Con Miguel vamos a estar hablando un poco sobre su vida, también sobre su obra y en este caso, de esta reciente publicación de la editorial de la Universidad Nacional de Ríos, de Duner, que reúne toda su obra poética, Geografía de la fábula, que eh, no solamente reúne su obra publicada, también parte de su obra inédita, y vamos a conversar un poco con Miguel sobre cómo fue esta experiencia de eh, recopilar y trabajar en editar toda su obra. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por eh, aceptar esta invitación, por compartir un poco eh, tus experiencias, tus vivencias, si, y y tu obra, reunida en este caso por la, la editorial de la universidad, y bueno, tenemos bastante como para conversar y charlar en este, en este episodio. Muchas gracias por, por venir. No, gracias, gracias a ustedes y, y gracias a Eduner por el inmenso trabajo que se tomó con, con mi obra, que es algo que no me hubiese tomado ni siquiera yo mismo conmigo mismo. ¿no? <risa> bueno, Miguel, eh, para comenzar un poco a, a compartir un poco lo que es eh, geografía de la fábula, eh, este concepto, esta idea que da nombre al libro surge de, de Herchunov, ¿no es cierto? De cómo él eh, un poco se refería a, a la selva del Montiel y a, y a la zona de Villaguay, donde, donde vos eh, residís, elegís eh, como lugar en el mundo para vivir. Sí, efectivamente. Gertchunov, eh, que eh, casi que lo compartimos con Concepción del Uruguay, pues la, la casa donde él vino a vivir, en las colonias judías, está del arroyo Las Moscas, unos 200, 300 metros hacia el norte, es decir, en departamento Villahuay. 300 metros más hubiese sido de Concepción. Gershonos, que vivió, que vivió allí, en esa, en esa casa de las colonias, un poco en Villa Domínguez, que era como la capital de las colonias judías, eh, bueno, la ciudad más próxima, la ciudad que él veía, Digamos en esas, en esas llanuras era, era Villaguay, siempre dijo haber nacido en Villaguay y en su autobiografía, Entre Ríos, mi país, cuando él se refiere a la selva de Montiel, dice que era un lugar eh, bueno, eh, lleno de leyendas, lleno de encantos, lleno de aparecidos, eh, cosa que era absolutamente cierta, porque al ser una zona eh, selvática con el Gualeguay en medio, etcétera, etcétera, bueno, fue, era refugio no solo de los últimos, últimos charrúas, sino también de algunos guaraníes eh, exilados de las misiones jesuíticas, así como también de, de, de, de ciertos eh, forajidos y ciertos corajudos de las siempre permanentes guerras políticas intestinas, o sea, era un lugar eh, era un lugar lleno de lleno de, eh, ya te digo de, como de seres fantásticos y de leyendas y Hershunov dice que más, que más que el interior de una, de una provincia como entre ríos pareciera una zona que pertenecería digamos, a, las, a, las, a las leyendas del, del norte de europa ¿no? este, y dice que, bueno, dice que montiel es una geografía de la fábula que me pareció una, una, una forma de designar el, eh, el lugar donde, donde vivo y de donde de alguna manera eh, surge mi obra o trata de reflejar en, en ciertos momentos. ¿no? Eh, tu papá era de Paraná, tu mamá de Concepción del Uruguay y vos allí en, en Villaguay tuviste tu infancia. Sí, eh, mi padre, mi padre Federico Rutia pertenece a una, bueno, una antigua familia de Paraná y mi madre era de acá, de Concepción del Uruguay, eh, esquiavo de Batista. Eh, mi bisabuelo eh, Giovanni de Batista eh, fue un ser eh, maravilloso, yo era su primer eh, bisnieto, eh, él me contaba eh, sus historias en, en Italia, donde era anarquista y ponía bombas en los trenes, etcétera, etcétera. Eh, bueno, luego vino a vivir acá y es una de las, de las, de las maravillas y de las fábulas de mi infancia. Eh, Concepción, en Concepción del Uruguay también está en mi infancia. Y en esa infancia de Villaguay, eh, ¿cómo te empezaste a vincular con la, con la literatura? ¿Cómo empezaste a escribir en la, en la primera adolescencia tus primeros poemas? Bueno, eh, en primer lugar, por, bueno, en, las, en las casas de, de, de mis abuelos paternos, en, en Villaguay había cuadros, había pianos, había bibliotecas. Eh, mi madre también era una, era, no solo que era una mujer culta, sino que nacida y educada eh, aquí en Concepción del Uruguay, bueno, eh, tenía amistades con, con la familia Paniza, con Nenúfar Paniza, que sería más o menos de de su edad, por lo cual los libros, los libros de, de, de literatura estaban por ese lado. Mi madre había sido maestra en las colonias judías y fue, fue maestra de personajes bueno, tan notables como David Kreiselur, el fundador del diario El Día de, de, de, de La Plata, fue alumno de ella en las, columnas, en las colonias de Villa Clara. Entonces, en mi casa siempre hubo, siempre hubo libros, ¿no? siempre hubo libros, siempre hubo música. Eh, por lo cual, digamos, era como un ambiente natural, digamos, eh, eh, la conexión con, con, con ellos, ¿no? Y así en villaguay empezaste a escribir, eh, a dar tus primeros pasos, eh, escribiendo, digamos, como adolescente, antes, sí, sí, de, sí, sí, antes como de viajar a, a estudiar a Santa Fe. <ríe> claro, como todo como todo adolescente en el, en el secundario uno, este, bueno, Siempre tenía la posibilidad de enamorarse de alguna de las chicas del colegio. Este, también tenía sus primeras aventuras de, de, de adolescencia. Y también eh, leía, ¿no? es decir, eh, supongamos, eh, Daniel Elías, eh, la obra de Daniel Elías estaba, estaba en mi casa y estaba en mi casa este, dedicada. Eh, así, así como los libros que decía de Panissa en mi casa, había de, o de Kreisler. En, en mi casa había libros dedicados, con lo cual eso despertaba un poco también mi interés, porque era la era la familia eh, eh, de los mayores, digamos. ¿no? Entonces, ese, esa, esas lecturas tenían un, un, un extra eh, de, de curiosidad. Bueno, ahí empecé a, a, a, bueno, a borroñar diría, los, los primeros intentos poéticos y, y, bueno, y a publicar este, fantásticamente en el diario de la ciudad y, y todas esas cosas que eran casi un Nobel ¿no? para, para un joven de 15, 14, 15 años. ¿no? Y bueno, tuviste la posibilidad luego de ir a, a estudiar a la ciudad de Santa Fe, eh, a la Universidad Nacional del de Litoral, y allí te empezaste a vincular con, con otros autores, con, a, a conocer otras personas también, y bueno, eh, y también a, a, empezaste a, a publicar, podríamos decir más como adulto, podríamos decir, o ya dado sí, sí. tus primeros pasos como escritor. Sí, eh, eso fue en los años eso fue en los años 70, que fue una experiencia muy valiosa, y fue muy valiosa por, por, una, por una cuestión poco dicha en la, en la, en la literatura entrerriana. Eh, yo me la tuve que ver como, como escritor de 20 y pico de años, bueno, en los años 70, que ya sabemos cómo eran, eh, y los años 70 en la universidad, más específicamente, yo me la tuve que ver con la generación del 40, con, con, con, con Juan L., eh, con Carlos Álvarez, eh, con Marcelino Román, etcétera, etcétera, porque la generación del 50, la generación de, de, de digamos, de Celera Rayán, la generación de Arnaldo Calveira, de Alfredo Beirabé, etcétera, etcétera algunas por peronistas y otros por antiperonistas, se habían ido de la provincia, o sea que yo generación del 70 a mí la generación del 50 me faltaba, me faltaba eh, imprescindiblemente porque el, el contacto con los maestros vivos a veces es mucho más importante que el contacto con las bibliotecas, digamos, ¿no? y en ese sentido eh, bueno, Santa Fe fue como la, la generación sustituta y, y tuve allí a un, a un gran maestro como Lermo Rafael Balbi, eh, que pertenecía a las colonias eh, piamontesas, por lo cual hablaba perfectamente italiano. Yo comencé a recuperar el italiano de mi infancia acá en Concepción del Uruguay. Él era profesor de literatura norteamericana, por lo cual toda la generación, eh, este, Bidnik, la Bitnick Generation, eh, Ginsberg, eh, Ferlinghetti, Corso, etcétera, etcétera, que era como la novedad de la poética de aquellos años, eh, bueno, con Lermo y un grupo de amigos leíamos, leíamos a los poetas norteamericanos en inglés, a los, a los franceses en francés, a los portugueses en, en, en portugués, a los italianos en italiano, lo, para lo cual, para mí fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje, ¿no? un gran aprendizaje eh, toda vez que yo no hice, eh, yo no estudié literatura, eh, iba, derecho, claro. y iba a los cursos del profesorado, era como que rendía libre en la facultad de derecho <risa> mis materias y me pasaba las tardes en el instituto del profesorado de literatura de Santa Fe. En el libro eh, destacás esto de, de haber tenido la experiencia de tener maestros vivos, ¿no es cierto? de aprender de los maestros eh, en, en cierta forma como haciendo una aposta generacional o conviviendo con ellos, pero también haciendo cosas nuevas. Y estando en Santa Fe tuviste la posibilidad de, de viajar, de cruzar seguido el túnel subfluvial y de, de charlar y de tejer una amistad con Juan L. Ortiz. Sí, eh, por una cuestión de edad, vamos a decirlo claramente. Quizás sea el último de los, de los poetas entrerrianos que tuvo la oportunidad, eh, no digo de hablar, sino de escuchar muy largamente, muy largamente a Juan L. Eh, obviamente en aquellos años eh, en Paraná, maliciosamente a la casa de Juan L. le decían la capilla, ¿no? porque venían devotos, venían devotos de todo, de todo el país. Eh, los fines, yo me cruzaba los fines de, los fines de semana eh, a su casa, donde, bueno, como él había tenido su infancia en Villaguay, eso hacía que tuviese para conmigo un afecto especial, diríamos, ¿no? y, y tuviésemos un motivo común de conversación que era eh, Villaguay y, y, y, y los recuerdos de su infancia, tanto en Mojones, Mojones Norte, que es una zona eh, irsuta y bravía de la selva de Montiel, donde él pasa su, su, su infancia, infancia, eh, y luego ya su, su, su primera adolescencia es en la ciudad de Villaguay. Pero a raíz de eso, digo, había un afecto especial de él, de él hacia mí. Yo me podía quedar tardes entera en su casa mientras él hablaba con otros y yo escuchaba no podíamos estar este, horas enteras en silencio él leyendo una cosa y yo leyendo y yo leyendo otra él tenía una tenía una, una picardía eh, muy juanelesca que bueno bastaba en esas conversaciones donde venía tanta gente para que alguien dijera, supongamos, Rilke, y entonces él decía, ah, sí, sí, Rilke, sí, sí, Rilke, se paraba, iba a la biblioteca, traía un libro y comenzábamos a leer a Rilke, supongamos, ¿no? Es decir, otro decía, no sé qué cosa, él iba, buscaba el libro, ¿no? Es decir, para evitar las conversaciones tediosas, o como diría, eh, intelectuales eh, sobre, sobre la poesía, bueno, ya que lo estamos mencionando, mejor leámoslo, digamos, ¿no? Este, esa es la docencia de de a él un ser un ser adorable y, y, y mágico él, él, él, él, solo, él solo generaba un generaba un ambiente generaba un ambiente de cierta ¿cómo diría de cierta gracia eh, no común era eh, ¿cómo diría él solo generaba generaba un ambiente generaba un ambiente de cierta gracia eh, muy especial muy especial. Eh, yo he conocido a, a dos poetas, como diría, eh, tuitivos eh, o, o angélicos, ¿no? eh, que generan y despiertan eh, y dan como cierto amparo, eh, que han sido Juan L. y Arnaldo Calveira. Por otro lado están los poetas que son intelectuales, ¿no? que son, son, son deslumbrantes intelectualmente, pero que no generan esa corriente de, de, de espiritualidad, Bueno, eh, luego visible en su obra. ¿no? Miguel, eh, hablábamos un poco de esta experiencia en Santa Fe, también allí estando en tus años de, de estudiante universitario, conociste a Artemio Alicio, cuya obra ilustra Geografía de la fábula, Varias de sus obras plásticas están representadas aquí, acompañando tu libro. ¿Cuál fue un poco el vínculo que te une también a Artemio Alicio? Bueno, hay, eh, suele suceder, y es, y es común en, en todos los lados, y en, y en países y culturas, eh, que hay épocas en que la prosa es mucho más importante eh, que la poesía, a veces al revés, la poesía es más importante que toda la prosa, pero también sucede que hay, hay lugares o, o, o, eh, o ciudades donde en algún momento determinado la plástica es más importante que la literatura. Y en, lo, en, los, años, en los años 70, en Santa Fe, con la obra de Fernando Espino, con la obra de Suspiciche, pintores vivos y actuantes con muestras constantes, bueno, ahí estaba un joven, un joven eh, este, Artemio Alicio, bueno con el cual eh, yo estaba, eh, vivía en el, en, el, en el Instituto de Literatura, tenía eh, mis conversaciones eh, generalmente los fines de semana con, con, con, con Lermo, que nos pasábamos sábado y domingo cocinando, la comida de los poetas, ¿no? Así que, que a Lipo le gustaba el cerdo con cerveza, bueno, entonces hacíamos el cerdo con cerveza que además, además tenía que tener eh, brotes de bambú y otras cosas. Entonces tomábamos esa receta, tomábamos el trabajo y eso hacía que nos pasáramos el día este, bueno, en fin, hablando, leyendo y, y, y cocinando, inclusive. Y los, los plásticos y la plástica santafesina de aquellos años era, decía, este, quizás más importante que su propia literatura, salvo Balbi. ¿no? Y bueno, ahí llegué a conocerlo a, a Artemio, yo formaba, formaba parte de, de, de la gente que estaba en una galería que se llamaba El Galpón, eh, bastante importante, que no tenía nada que ver con los museos, digamos, el Museo ya es Municipal o el Rosa Galisteo, que era el provincial, que eran como las eh, las instituciones este, formales de la cultura santafesina. Yo formaba más bien de ese borde de los, este, en fin, de los marginales, outsiders y un poco eh, más, este, ¿cómo diría? Contestatarios, peleadores, etcétera, Contra etcétera. ¿no? Contraculturales. Luis lo se lo llamaría el ander. <risa> el under, under, <risa> Era el ander que era, que era el, que era el galpón, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, de, de ahí nace mi amistad con, con Artemio Alicio, bueno, que luego cuando él viene Entre Ríos se casa, se casa con sal de acá, este, vive en esta ciudad. Bueno, este, recuperamos una vieja, una vieja amistad de los años 70, alrededor de los años eh, 90, pero eh, en los 70 hubo una época que todos recordaremos, o muchos recordaremos, en que era mejor eh, no, no comunicarse con nadie, no preguntar demasiado dónde está uno, dónde está el otro, eh, era mejor tener ciertas ciertas prudencias, por lo cual tuvimos un paréntesis obligado de esos años 70, 70 y pico eh, con Artemio, pero digo luego lo recuperamos acá, ¿no? en, en Concepción. De... De tu obra, que está reunida en este libro, hay varios libros, hay eh, ocho publicaciones, hay canciones, hay eh, fragmentos de distintos eh, textos que no fueron publicados. Bueno, hay un trabajo de, de recopilación muy grande. Y acá eh, vos destacás en el libro que eh, es como que cada uno de tus poemarios tuvieron como una etapa de tu vida eh, y también tuviste como algunos intervalos de, de reflexión, de lectura de otros autores, de Tiempo para Pensar. ¿Cómo fue un poco, se fue dando esto, también de hablabas de épocas de exilios, épocas de silencios, eh, ¿cómo te marcó las primeras publicaciones y cómo fue después ya entrar en, en los años 80 con, con otro tipo de, de textos y, y también un poco pensando lo que había pasado? Sí, hasta, hasta adquirir, como diríamos, eh, cierta metodología, eh, cierta continuidad, cierta... Eh, profesionalidad, digamos, en el, en, el, en el sentido de escribir como lo tengo hace, qué sé yo, los últimos 20 años, donde si no estoy escribiendo poemas estoy corrigiendo, si no estoy escribiendo algún ensayo o corrigiendo y si no estoy leyendo imprescindiblemente como se debe leer eh, a todos y a, y, y a tantos, digamos, ¿no? eh, pero eh, entre el primer libro La estatura de la sed que se publica en Castelví en el año 71 eh, hasta el segundo libro bueno este, pasaron, pasaron muchas cosas eh, no solo por mí y por mi vida sino también por, por el país o sea que fueron años, años, años de silencio y años de años de angustia pero también años de soledad que no, no, no para mí no son los más no fueron los más eh, fructíferos. Hoy sí, hoy, hoy, hoy prefiero y busco la, prefiero y busco la, eh, la soledad eh, como una reconcentración, porque, bueno, en definitiva, también por una cuestión de edad, uno va girando en, en círculos y, y, y necesita reconocerse interiormente. Y llegan los años 80 y tuviste una experiencia muy interesante de viajar a España junto con otros autores, con otros escritores, y un poco reflexionar sobre, sobre nuestro idioma, sobre nuestra lengua, sobre cómo... Eh, hay, un, hay un comentario que, que reflexionás, que, que lo leí en el libro, y me, me resultó muy, muy interesante esto de cómo eh, las lenguas que hablamos dejan de ser lo que eran, cuando aparece algún poeta que viene a cambiarlo o a, o a romper lo que se conocía hasta ese momento y a, y a, y a sumar algo que na nadie había hecho hasta ese momento y bueno, y que después ya no es la misma lengua. Claro. ¿Cómo viviste esa experiencia en España de viajar y, y de bueno, interactuar mi... con otros escritores? Fue mi primera, mi primera experiencia europea, vamos a decir, porque fue fundamentalmente española, y, y, y luego un poco en, en, en París. Este, y, bueno, pero, pero en España sí fueron alrededor de más de un mes donde tuve la posibilidad de, de, de conocer a la flor y nata de la, de, la, de la poesía española de aquellos años, que aún sigue siendo desconocida en Argentina, yo tuve la posibilidad, en el Instituto Iberoamericano de Cooperación, eh, de oír a Pepe Hierro, de oír a Carlos Rodríguez, de oír a, este, a Diario de una resur Resurrección, a Luis Rosales, ¿no? bueno, premio Cervantes, los otros académicos, eh, este, conocer eh, poetas eh, andaluces tan potentes como José María Caballero Bonal, etcétera, etcétera. Y, y digo conocerlos en el sentido de que eh, esa experiencia de esa, de, de esa beca co consistía en, en, en mesas, grandes mesas, donde nos reuníamos, eh, leíamos españoles y argentinos, luego se comentaba y, bueno, y en eso pasaban y en eso pasaban las horas, las horas de la mañana, que eran como, como muy organizadas, con algún café, eventualmente un chiquitito de coñac en algún corte. Este, pero bueno, se continuaba, la noche, se continuaba la noche en los bares y con Jerez, por supuesto, pero, pero bueno, eh, recuperar, recuperar, esa, de, recuperar esa lengua y tener un, un, un ¿cómo diría?, una experiencia tan, tan intensa eh, para mí fue eh, muy significante, de hecho, qué sé yo, diría que soy de los pocos que reparan en la poesía española contemporánea, ¿no? es decir, la, la, la poesía argentina está un poco más afecta eh, digamos, a la inglesa, a la norteamericana, eventualmente a la francesa, eh, pero lo español es como que sigue cargando con la desgracia de la leyenda negra, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que es español no, no vale. Eh, eh, y bueno, eh, yo pude, pude recuperar, eh, como diríamos, afectivamente eh, a la lengua. Y eso, eso que decías, eh, de, que, de que sí, de, todos recibimos la lengua en el estado en que se encuentra, ¿no? Es decir, hubiese sido... Este, imposible el conde de Villa Mediana, ¿no? la poesía del conde de Villa Mediana, si antes no hubiese estado Góngora. Digamos, ¿no? es decir, y tenemos que pensar que hay lenguas que no han tenido un Góngora, no han tenido un Shakespeare, no han tenido un Dante, hay lenguas que no lo han tenido, y a lo largo de los siglos eso en su literatura se nota. ¿no? Eh, eh, el español lo ha tenido y no hay por qué despreciarlo, digamos, ¿no? Porque a ver. Si a las ignorancias y carencias propias eh, una le, le suma el acto deliberado de excluir del ámbito de lectura, eh, no digo autores, sino ya lenguas o países, bueno, es, es, un, es un poco triste. Y, y volviendo aquí a, a Entre Ríos, eh, además del español, también eh, estás influenciado, por, por supuesto, por la, la cultura regional, eh, un poco guaranítica también, un poco de, de este contexto que, que mencionabas de Villahuay, de, del río Gualeguay también. Claro, claro, sí, sí. Eh, a ver, eh, hay una diferencia entre lo análogo y lo homólogo, digamos, ¿no? Es decir, si uno, leyendo a Virgilio leyendo Virgilio en italiano, yo me daba cuenta de que había ciertas, ciertas zonas ciertos lugares, ciertos arbustos, cier eh, cierta fauna, flora, geografía, etcétera, que yo desconocía y debía ir a los, debía ir a los diccionarios o a las, o a las enciclopedias. ¿no? Es decir, en la, en la propia obra de, de, de Virgilio eh, se nota una palabra situada, una palabra situada en, en, en su tierra, en su tiempo, bueno. En su mundo. Eh, y bueno, me pareció, me pareció que, que en, la, en la poesía, o al menos en, en, en lo que yo escribía, también debía hacerse presente mi tierra, eh, mi lugar, lo propio. ¿no? Eh, más que extrapolarme hacia eh, teorías, o ritmos, o, o escuelas, eh, forañas, quizás importantes, prestigiosas, etcétera, etcétera, era mejor. Eh, hacerme de mi propio instrumento, de mi propia habla, que es una creación eh, colectiva, no es una creación eh, personal absolutamente. Eh, es una creación colectiva, pero esa creación colectiva, eh, para nosotros los entrerrianos, y para los entrerrianos del interior, eh, como es la selva de Villaguay y la, y la selva de Montiel, eso tiene una fuerte influencia eh, guaranítica. Yo llegué a escuchar en las hablas rurales este, el, el bilingüismo eh, criollo guaraní, digamos, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí llegaban, como llegan también, bueno, una serie de mitos, una serie de cuentos, una serie de leyendas que, que pertenecen al, al cosmos eh, guaranítico, ¿no? Es decir, a ver, de, de Villaguay hacia el norte, porque ahí están los mojones, ¿no? El mojones norte y mojones sur, porque era mojones norte. Mojones hacia el Norte era el Imperio Jesuítico y Mojones hacia el Sur era el Cabildo de Santa Fe. Entonces Entre Ríos estaba dividida, digamos, ¿no? eh, digamos, de Villaguay hacia el Sur era el Cabildo de Santa Fe y de Villaguay hacia el Norte era el cosmos eh, guaranítico. ¿no? Cuando se repartían las tierras de Entre Ríos en Santa Fe ponían dos leguas sobre el Paraná con fondo en el Uruguay. <risa> Esas eran las pequeñas suertes de estancia digamos, que, que repartían en la época de, de, de, de Luis Reinato y un poco antes, eh, pero la zona esa zona, del centro, esa zona del centro quedó influida, así que yo tengo eh, bueno tengo, tengo por la lengua guaraní que además es una es, es un tesoro eh, inconmensurable que nosotros tenemos acá. Nosotros hemos valorado siempre a las civilizaciones constructoras aztecas, mayas, incas, etcétera, etcétera, pero eh, nunca hemos valorado civilizaciones que hayan tenido una lengua y una religión tan compleja y tan maravillosa como la guaranítica. El guaraní es una es una lengua poliaglutinante, puede juntar en una palabra eh, seis o siete, tiene sistemas de construcciones eh, complejísimos. Eh, y, y además profundamente poéticos. ¿no? El hecho de hacer etimológicas eh, de, palabras, de palabras guaraníes y ya estar descubriendo eh, una metáfora, ¿eh? y si uno lo hace mal, como lo hago yo generalmente, eh, en definitiva ese error eh, queda como un descubrimiento propio. <risa> Miguel, y además de, de vincularte con la geografía, con la flora, con la fauna de, de nuestra provincia, del, del centro entrerriano, te vinculaste también con el mundo del folclore y aquí en el libro, en Geografía de la Fábula, también está reunido parte de los textos, que son canciones que, que también escribiste. ¿Cómo fue un poco tejer amistad y vincularte con, con los folcloristas, con los autores del folclore entrerriano? Bueno, con, en primer lugar con, con Rubén Martínez y con, con Linares Cardoso. Eh, también me unía a una de esas cosas eh, de las viejas familias entrerrianas, porque un tío mío, que era concertista de guitarra, eh, Jacinto Federic, eh, le dejó a su muerte a Linares, que era un joven estudiante de guitarra en Paraná, le dejó una inmensa colección de partituras de guitarra, cuando las partituras eh, de guitarra eran muy, pero muy escasas. Bueno, eso, eso para Rubén, para Linares, este, una cosa que la recordaba siempre, que hacía también que tengamos un, un, un cariño y un afecto especial de él hacia mí en virtud de, en virtud de eso. Además, eh, Rubén Martínez era un hombre muy culto, doblemente culto, eh, en el sentido de que no solo era, era un pedagogo, no solo era un, un buen dibujante, no solo era un, un amante de, del dibujo de Corot, por ejemplo, sino que también por tener una madre guaraní y venir del norte de entrerriano, bueno. Tenía leyendas desde de, de su infancia, eh, cuentos, aconteceres, anécdotas y, y las enseñanzas de esa madre guaraní que para mí fueron diálogos imprescindibles. De, de, de la misma manera que eh, el conocimiento que he tenido personal, que tengo y mantengo todavía con, con, con Víctor Velázquez o con, o con, o con Jorge Méndez, eh, para mí ha sido... Eh, importante en mi formación porque yo no creo, eh, y esto lo hablábamos con, con Linares, eh, no hay una diferencia entre lo popular y lo oculto. Eh, lo terrible es lo vulgar, que es enemigo de lo popular y es enemigo de lo oculto. ¿no? Por lo cual, eh, la, la, las tesituras eh, eh, de los cantores populares eh, que, que tienen una cultura mucho mayor que la nuestra, que puede ser una cultura de libros y, y de universidades, eh, es muy valiosa y, y muy contribuyente. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, Caballero Bonal, por decir un poeta español eh, importante y trascendente, es un gran flamencólogo, ¿no? un profundo conocimiento eh, de la música de, de, de su Andalucía natal. ¿no? En nosotros pareciera pareciera que son como mundos diferentes, ¿no? Y, y no, eh, yo, yo he aprendido, he aprendido y he gozado y me he beneficiado eh, de creer en eso, ¿no? Que eh, lo popular y lo oculto son lo mismo, tienen la misma elegancia, la misma frescura, la misma creatividad, el mismo donaire, digamos, ¿no? No así lo vulgar, digamos, ¿no? Miguel, eh, ¿cómo fue un poco el trabajo de eh, toda esta recopilación de tu obra y el trabajo editorial, ¿no es cierto?, con Sergio Delgado, que fue quien, quien dirigió la, la compilación de, de tu obra eh, a través de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, cuando, cuando nace la, la idea y ya la, la propuesta eh, de armar la, la obra reunida, lo primero que hago, porque yo ya venía trabajando con, con, con Eduner en otros, en otros libros, eh, lo primero que hice fue poner a, a, a disposición todos los, los archivos, los cientos de carpetas y, y cajas y, y, y papeles, porque yo sabía que había mucho, mucho inédito. Y entonces es allí donde Guillermo Mondejar, sobre todo, Guillermo Mondéjar se toma el, el, el inmenso y ciclópeo, diría, este, trabajo de ir seleccionando... Eh, entre lo inédito, eh, lo que consideraba publicable y sobre todo eh, ir armando, eh, como diría, la, esa, la trayectoria. ¿no? En, en geografía de la fábula comienza con el último libro y termina con el primero, o sea, es una ordenación normalmente inversa que creo que es bastante, eh, como diría favorable al lector, digamos, ¿no? porque no, eh, le, le facilita que entre quizás a lo mejor, que es lo último, este, y no tener que ir a ver este, aquellos pequeños eh, y primeros eh, baluceos poéticos, digamos. ¿no? Eh, pero ese es un gran trabajo, es un gran trabajo que se tomó eh, Guillermo, Guillermo Mondéjar. Eh, bueno, como eran textos, textos inéditos, textos que yo tenía, no digo olvidados, porque de alguna manera estaban, estaban colectados y, y, y mantenidos en carpetas, pero sí que ya me quedaban eh, emocionalmente lejos, intelectualmente lejos. Eh, bueno, armar, armar todo eso fue obra fue obra de la, fue obra de la universidad. ¿no? Tan es así que cuando se me ofreció la posibilidad de un, de un, de un corrector, dije sí, porque donde yo tenga que corregir este, eh, un, una concordancia este, de, de, de sustantivos este, y adjetivos, voy a terminar cambiando los dos y va a ser un desastre, digamos, ¿no? Si uno cree siempre que, que, que que los poemas son corregibles y llega un momento que son incorregibles. La única manera de corregir un poema es escribir otro y si es posible, mejor. <risa> y hablando de poemas, eh, hay un poema que surgió en el, en el pleno fragor del, de la edición del libro. Eh, no sé si nos querés compartir al, alguna lectura de... Ah, sí, de esta sí. Obra. sí hablábamos, hablábamos con Sergio normalmente, mientras se iba armando esto, hablábamos con Sergio sobre todo en los años de el primer año de la, de la pandemia, hablábamos con Sergio por, por Whatsapp él en París y yo acá en Villaguay eh, y, y él tenía, tenía, un mirlo, tenía un mirlo que le, que le cantaba en, en, en su ventana y yo no tenía absolutamente nada este, acá, acá, acá en Villaguay, este, por lo cual este, digamos, el, el, ya el mirlo pasó a ser un personaje más en nuestras conversaciones y de repente aparece aparece un, aparece un puma, aparece un puma aparece un puma en las noticias, digamos ¿no? un, que creemos este, extinto, pero un animal eh, paradigmático, no solo paradigmático sino que también es un animal totémico. ¿no? Eh, para, los, para los charrúas, eh, las dos estrellas inmensas que son alfa y beta de jaguar, que están al lado de la Cruz del Sur, son los ojos de un puma, ¿no? que era que era, bueno, animal eh, eh, o sea, digo, totémico, sagrado, sagrado eh, para ellos y entonces escribí el <coughs> escribí ese poema que a Sergio, Sergio quiso eh, que formase parte del que formase parte del libro que, bueno, <coughs> matar un puma se acercó como recién recordado del secreto sueño de sus reinos. Las páginas de un concierto de poemas, la sensación terror de un gurí entre palmerales o esas fragancias a destiempo con que los resucitados de tanto en tanto hilan sus apariciones entre riachos, orillas de colinas y de cielos en estas crueles y extranjeras cercanías. Criatura hermosa, sigilosa y simétrica, cruzó campos de arrozales descifrando laberintos de taipas y de tiempos. Y toda de ojos ante extrañas geometrías de gentes y de vidrios recién venidos, pudo ver redes caer sobre su sombra y oír el aullido a coro de criaturas humanas más mortales que él, que solo es un puma. Bisnietos de exilados de otras hambres y otros crímenes lo mataron a tiros en un páramos sin colibríes ni sentido que no quiero nombrar para no maldecirlo. Ahora es él quien velará por ellos hasta el día en que decida reintentar su bienvenida. Solo en campos de desmemoriados no se sabe que matar un puma es como matarse a sí mismos. Muy bello poema. Y volviendo a Villahuay, eh, aprovechando esta posibilidad que nos da el poema, eh, además de tu trabajo como escritor, como autor, como poeta, de tu labor eh, artística en la escritura, también tenés una faceta que es la de editor. Es decir, en este caso hablábamos un poco de cómo fue el trabajo de la edición en Eduner y bueno, el trabajo que les tocó hacer a los editores trabajando, eh, compartiendo toda la recopilación de tu obra. Pero vos, Miguel, allí en Villaguay eh, estás al frente de una publicación, de una colección. Eh, que se llama Villagüey los Nuestros, y donde se va rescatando diferentes tipos de publicaciones, editándolas en libro, eh, para rescatar eh, obras literarias y textos históricos que tienen que ver con, con villagüey y su identidad. Sí, esto lo comenzó, comenzó de un modo más o menos mágico, eh, cuando aparece en Cangas de Narcea, en Asturias, en, en, una, en, en la bardilla de una, de una vieja casa eh, familiar y solariega aparece un gran baúl con una cantidad de papeles y entre esos papeles unas carpetas manuscritas donde se hablaba de un lugar casi mágico. La gente creía, los que lo encuentran creen que todo eso era fruto de la imaginación de ese autor hasta que dan este, por internet dan concierto de que Villaguay era un lugar real, y eh, resucitan estos textos de Venancio García Pereira, un médico del siglo XIX, recibido en Santiago de Compostela, eh, perfeccionado en Madrid, donde se casa y se viene, por, por eso del, de los espíritus aventureros este, y, y románticos, diría, del siglo XIX, se viene... a al sur del mundo, y, y dentro del sur del mundo, al medio de una selva este, <coughs> todavía irsuta y, y peligrosa, como era la selva de Montiel. Ese Venancio, ese Venancio García Pereira es digamos, el precedente de lo que llamaríamos la literatura costumbrista argentina, es un antecedente valiosísimo, porque era un hombre eh, era un hombre no solo culto, sino, sino muy bien formado, eh, un hombre que hablaba tres idiomas, entonces con el ayuntamiento de Gijón, que es a donde pertenece Cangas de Narceas, estuvimos en contacto con Joaco Álvarez, que era bueno, el descubridor del texto y que además con cierto parentesco con el, con el personaje este, autor, bueno, que vino, vino a Villaguay, recorrimos los lugares que él nombraba. Eh, este Venancio García Pereira era muy afecto, digamos, eh, a la, al interior, al país interior, este, a los. Eh, al río, al campo, a la selva, a, a los bailes, a las estancias. Y bueno, este, digamos, con una mirada, diría un poco ácida respecto a la burguesía eh, comercial eh, villaguayense. Un personaje eh, valiosísimo, digamos. ¿no? Bueno, empezamos editando con, con Gijón esa, esas historias de, de, de, de Villaguay, desconocidas para todos. Eh, Benancio García Pereira. Eh, como médico fue el primer creador de un hospital de caridad. Juntó a las señoras ricas y bien vestidas de la ciudad y las puso a trabajar en una cosa que llamaba hospital de caridad. Poner la plata y el tiempo en favor de los, de los desvalidos y, y pobres ¿no? eh, a principios del siglo XX. Eh, luego de eso, con el intendente entonces eh, Adrián Fuerte, eh, nos dimos a la, a la tarea de armar una colección con otros textos que yo conocía, que estaban un poco perdidos o inéditos, por ejemplo, como ese marroncito de, de, de Juan Carlos Salsina, que es una de las pocas fábulas eh, de la literatura entrerriana, porque si bien existe cierta, bueno, cierta novelística, que es la menos conocida, una cuantística valiosa como la, la de Manauta y, y tantos otros, eh, pero sobre todo una, una, una poesía, pero la fábula, la fábula en tanto género, eh, más bien que no existe. Bueno, hicimos una fábula de Juan Carlos Salcina eh, y así fuimos eh, eh, continuando con otra serie de textos, recuperando eh, personajes eh, eh, señeros ¿no? y, y con, una gran, con una gran amplitud, que la, la gran amplitud que da el tiempo, digamos. ¿no? Hemos publicado el pensamiento de eh, Juan Emiliano Carulla. Juan Emiliano Carulla es muy estudiado eh, fuera del país. Eh, pertenece a ese nacionalismo criollo, eh, que no era el nacionalismo argentino, no era el nacionalismo, eh, bueno, ya con ciertas influencias del, del fascismo o del nazismo, eh, era la reacción, aquella primera reacción eh, criolla, vamos a decir, eh, ante la, la inmensa inmigración eh, de principios de siglo. Eh, ese, Juan Emiliano Carulla eh, fue discípulo, fue, fue, era legión de honor de la república francesa, porque participó en las dos guerras mundiales como médica a favor de, de, de Francia, eh, por lo cual tenía digamos este, mucho conocimiento, de, no solo del francés, sino de autores eh, franceses, Malraux inclusive, etcétera, etcétera, eh, que bueno, estaba, estaba perdido ahí, hicimos una colección de sus escritos, eh, hicimos una una inmensa entrevista, una larga entrevista, eh, suprimiendo luego las preguntas para que Víctor Velázquez contara su, su vida. Eh, ¿qué más? Eh, bueno Hicimos algo sobre la pintura regional con Volga Blanc eh, y terminamos ese, ese primer ciclo con un máximo eh, y mágico eh, número 10, que es eh, la obra de Alberto Gershunov, donde reunimos una cantidad de artículos dispersos, que no debe tener miles y miles de artículos dispersos en, en, en, en revistas, eh, algunas conocidas, otras, otras menos conocidas, algunas eh, de circulación nacional, otras de circulación un poco más, más privada, sobre todo las, las vinculadas a las instituciones eh, eh, judías, etc. ¿no? Eh, y bueno, donde se revela el... el el gran pensador que, que era Gershinov. ¿no? Eh, eh, hicimos ese trabajo con una, con una inmensa y, y valiosa eh, trabajo de recuperación hecho por Alfonsina y, bueno quien hace la introducción y, y el estudio. Eh, y bueno ya Tengo entendido que, que Eduner ya se está ocupando eh, en la edición de la obra de, de este entrerriano, vamos a decir, este, tan de mundo como fue Alberto Gershunov. Miguel, volviendo a tu obra, eh, a tu obra poética, que está reunida en Geografía de la Fábula, eh, hablábamos de los 70, de los 80, vos seguiste escribiendo en los 90, eh, incluso eh, la última obra que lleva el mismo nombre, que es Geografía de la Fábula, es una obra que fue premiada con el segundo premio por el Fondo Nacional de las Artes en Poesía y que estaba inédita, que no se había publicado. ¿Qué cosas te motivan actualmente y por qué seguís escribiendo? Eh, porque es algo que seguís haciendo. Es decir, tenés poesías de diferentes etapas de tu vida y poesías que están hablando, interpelando eh, y emocionando sobre cosas que ocurren eh, actualmente. Sí, bueno, nunca. <coughs> A ver, nunca intenté una lírica desenfrenada, digamos, ¿no? de, de un yo real. Este, contando cosas eh, subjetivas y, y personales, que que, bueno, que es una corriente bastante extendida, diría hoy. ¿no? Siempre me interesó digamos, un, un, tipo de, un tipo de escritura eh, donde eh, hay una especie de mezcla entre la épica eh, y la lírica, digamos no es decir, eh, una, una poesía donde siempre se están hablando de cosas y, y de sucesos bueno de, de alguna importancia eh, más social que lo que podrían ser mis propios sentimientos penas tristezas etcétera etcétera etcétera ¿no? eh, como y, el mundo que te rodea podríamos sí, decir sí sí yo eh, me interesa me interesa el mundo el mundo que el mundo que me rodea y, y bueno y, y las criaturas no todas las todas las desvalidas criaturas que nos que nos, que nos acompañan. ¿no? Es uno de los últimos poemas que creo que llegó a incluirse acá es el de perro de andén el perro de los andenes, el perro, el perro de las terminales de ómnibus, de las estaciones de trenes, los, los perros solos, los perros sin dueños, los perros abandonados y que están esperando una criatura, no esperan y esperan y esperan una criatura que no llegará nunca. ¿no? bueno eh, la fal la falta, la falta de, esa falta de piedad ¿no? eh, dentro de las urgencias, los viajes, los trasbordos, bueno, todas esas cosas me siguen llamando la, me siguen llamando la, eh, la atención y son las que más me, son las que más me, me conmueven. ¿no? Decir, no, no, no, no, no, no sé escribir o, o, o, o tengo demasiado pudor eh, para hablar de cosas eh, personales, sentimientos personales, te quiero mucho, me voy a morir pronto, bueno, todas esas cosas la dejo de lado. Así como te conmovió la mirada de una niña sí, frente sí, a la sí, guerra. Sí, sí, sí, sí, Bueno, ese es un poema que, ese es un poema que está escrito con uno de los, de, ¿cómo diría, de los recursos de la lengua eh, más denostados eh, y más vilipendiados, diría, como es la tautología. Eh, nadie se anima a escribir tautología, nadie le gusta decir tautología bueno, Niña del desierto es un poema que está trabajado fundamentalmente sobre la imagen de la tautología ¿no? una niña es una niña y una niña parada en el desierto es una niña parada en el desierto bueno, eh, que también surge de una cosa absolutamente contemporánea y, y es un poema que sigue vigente, ¿no? porque si bien es cierto que eso empezó, el poema está fechado en el 2003, ese es un reloj interno, yo saco 2003 y pongo 2022 y es lo mismo, eh, hay una niña parada en el desierto eh, viendo la guerra, el crimen, la destrucción, la desaparición de un futuro, eh, bueno, ¿no? y, y bueno, y que tiene un final que obviamente no estaba no estaba ni siquiera pensado al, al, al principio, ¿no? que es este, decir que la poesía ha sido siempre una niña parada en el desierto y una niña parada en el desierto es suficiente testigo de su mirada. ¿no? Es decir, la poesía acompaña al hombre desde hace miles de años. ¿no? Quizás los primeros, los primeros aullidos ya fueron sonoros, digamos. ¿no? agradecemos mucho Miguel por haber compartido este episodio con nosotros esta hermosa charla y bueno, vamos a seguir de cerca eh, tus pasos y las nuevas novedades y que vaya habiendo en torno a este libro y a las presentaciones muchas gracias Miguel gracias a ustedes, el agradecido soy yo Y les quería compartir un poema de Miguel Ángel Federic que integra esta obra poética reunida en Geografía de la Fábula que se llama Pacto del Vencedor y que dice así Dame murallas, torres, almenas, muros de tu extrañamiento, cúspides de tu exilio te devolveré acequias, jardines, comunión de la primicia, retoños de la espuma. Dame fronteras, precipicios, talud de los temores, bandos de la hondura. Te devolveré estrellas, colibríes, cálices del deseo, victorias de la altura. Y además de Geografía de la fábula, esta obra publicada por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduner, les queríamos compartir otros dos textos, estos dos libros que les queremos recomendar, que son parte del trabajo de Miguel Ángel Federic como editor allí en la ciudad de Villaguay y que integra la colección eh, Villaguay y los Nuestros. En este caso el primer libro es Al Villaguay y otros poemas de Juan L. Ortiz, que integra esta colección y que tiene textos de eh, Luis Alberto Salvareza, escritor uruguayense. Y por otra parte el libro Alberto Gerchunov, periodista, crítico y pensador, también que integra la misma colección y que contiene textos de Alfonsina Cohen. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos encontramos en el próximo.